Eh, muy buenas noches a todos los televidentes Mi nombre es Néstor Raúl Ramírez Rodríguez Y estoy invitando a todos los televidentes a este programa protagonista de mi vida eh, Esta noche también nos acompaña la señora Marilín Galindo Pulido Quien es mi esposa y ella se encargará de hacerme la debida entrevista Bueno, muy buenas noches Encantada esta noche de participar con mi esposo en el programa protagonista de mi vida. Entonces, prosigo a hacer las eh, siguientes preguntas. ¿Cómo le gusta que lo llamen en su vida diaria? ¿Por cuál nombre? Bueno, eh, yo tengo dos nombres, Néstor Raúl, pero generalmente me llaman Néstor. Y es el nombre con el cual yo siempre me he distinguido durante todos los años de mi vida y todos realmente me llaman Néstor. Muy bien. Bueno, cuéntenos desde dónde nos estamos conectando hoy. Este lugar, ¿por qué es importante para usted? Bueno, hoy nos conectamos desde de, eh, el Templo de Asamblea de Iglesias Cristianas y este lugar es importante para mí porque aquí cada ocho días vengo junto con mi esposa y mis hijas y un grupo de personas aquí nos reunimos a adorar, a glorificar, a exaltar el nombre de Dios y sobre todo darle gracias a Dios por todas aquellas cosas que nos han brindado. Muy bien, bueno, ¿cuál es el recuerdo o el acontecimiento más importante que recuerde de su niñez? ¿Grato o ingrato? Bueno, eh, el recuerdo más ingrato que tengo en mi niñez fue a las siete años cuando mi padre decidió abandonar el hogar y dejando sola a mi madre y a mis cuatro hermanos y este fue pues eh, el evento más triste y que he tenido en mi vida, me marcó mucho. Bueno, eh, en esta noche podría compartirnos un objeto o algo personal que sea significativo en su vida por alguna razón? Claro que sí. Eh, la Biblia es el objeto más importante para mí en la vida porque pues, yo considero que en este libro encuentro palabras de vida eterna y ella me guía y me aconseja siempre que necesito. Voy a ella y me trae un buen consejo y me anima a salir adelante. Muy bien, qué valioso es este objeto. Entonces, ahora... Eh... Remontándonos a la adolescencia, ¿qué sueños o expectativas de vida tenía? Bueno, cuando yo era niño, eh, yo tenía la ilusión de ser futbolista profesional y pues me gustaba mucho el fútbol, aún me gusta, pero realmente no lo practico. Pero cuando yo era niño y joven, tenía parte de mi juventud, practiqué mucho el fútbol, lo practicaba mucho en el colegio y también... Eh, en la cuadra donde yo pues vivía eh, pertenecía a varios equipos de fútbol pero bueno pues no logré eh, ese sueño de ser futbolista profesional pero pues sí he tenido otros logros que también han sido muy importantes y significantes para mi vida Muy bien Bueno, usted se considera una persona creativa ¿Por qué? Sí, me considero una persona creativa porque eh, aquí en la casa cuando algunos eh, objetos o electrodomésticos eh, se dañan eh, pues yo los abro, los examino y, y trato de mirar qué es lo que le falló y si es un repuesto pues eh, realmente yo no voy a buscar a comprar repuestos sino más que todo pues yo miro a ver si lo puedo hacer y, y, y los cuadro, y, y cuadro aquellas cosas que de pronto se dañan y quedan funcionando nuevamente entonces me considero que es una persona creativa por eso Muy bien, bueno, ¿cuál es su mayor logro en la vida? ¿y por qué lo considera el mayor logro? Bueno, el mayor logro en mi vida fue a los 22 años, haber eh, eh, tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Eh, para mí ese es el logro más importante y que hasta el día de hoy, yo creo que hasta cuando me muera, va a ser el evento más importante y más trascendental en mi vida. Muy bien. Bueno, ¿está de acuerdo con la definición que hizo su amigo de usted en la fase 1 Reconociendo el camino a recorrer, ¿por qué? Eh, sí, estoy de acuerdo con lo que mi amigo me dijo eh, Porque me considero una persona responsable Me considero una persona eh, que me gusta que salgan a hacer las cosas bien, que salgan bien Y también soy una persona que pues, tengo liderazgo Entonces eh, estoy muy de acuerdo con la opinión de mi compañero Muy bien bueno, ¿en este momento tiene algo que perdonarle a alguien algo en su vida? ¿Sí o no? Pues en este momento no, no tengo nada que perdonarle a nadie. Bueno, importante. Eh, pero si existiría algo, ¿lo perdonaría? Claro que sí, si, si existiera algo o a alguien que yo tuviera que perdonar, lo haría porque pues es uno de los mandamientos de la ley de Dios donde dice que perdonemos nuestras ofensas a, nos, a los que nos ofenden para que sí para así mismo el Dios que está en los cielos perdone nuestras ofensas Muy bien, bueno eh, ¿Hay alguien a quien en este momento le pediría perdón por alguna razón? Claro, eh, a la persona que siempre voy y le pido perdones a Dios todos los días, todas las noches antes de de irme a dormir, eh, lo primero que hago es poner mi, mi vida a cuentas con Dios, pedirle perdón por las ofensas y pecados que yo haya cometido delante de Él, sean palabra, en hecho o en pensamiento. Muy bien, bueno, eh... ¿Cómo se ve en un año desde el punto de vista físico, profesional y afectivo? Bueno, eh, dentro de un año físicamente me vería un poquito más delgado puesto que estoy eh, tomando una rutina de, de, de ejercicio y profesionalmente me vería ya eh, graduado como psicólogo y afectivamente pues en mi hogar junto con mi esposa, eh, compartiendo con ellas eh, los momentos más hermosos que puedo tener con ellas en mi vida. Bien, bueno, y entonces cómo se vería en cinco años en esos mismos tres aspectos, física, profesional y afectivamente. Bueno, dentro de cinco años me vería físicamente de pronto con menos cabello, igual de delgado, eh, un poquito eh, son más delgado. Eh, profesionalmente, pues ejerciendo. Eh, eh, la carrera que Dios eh, me está permitiendo terminar y, y, y afectivamente. afectivamente. Entonces, pues me vería nuevamente, pues junto con mi esposa y mis hijas, eh, ayudándolas y compartiendo eh, los momentos más gratos que Dios nos permita vivir. Muy bien. ¿Cuál sería la frase que lo define en su vida? Bueno, yo considero que la frase que me define en mi vida es... Hasta el último esfuerzo, hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Muy bien, qué bonita frase. Lo invito en este momento para que se despidan los televidentes de nuestro programa protagonista de mi vida. Bueno, a todos los televidentes, eh, muchísimas gracias por haberme acompañado en este espacio y que Dios les bendiga grandemente.